Te miro y me río porque no es así Y hago como quiero, contigo lo que quiero Y si te digo que en el suelo, pues toca en el suelo Otra